En el día de mañana se cumplen 20 años de la muerte de José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano y además considerado una de las figuras prominentes de la política dominicana del siglo XX. Luego de dos décadas de su muerte, el dirigente del PRD y regidor Eric Ten afirma los ideales de Peña continúan vivos. Claro que sí, claro que sí. indudablemente que nuestro partido... No solamente continúa, sino que con la práctica estamos día tras día estamos tratando de enseñarle a nuestros dirigentes que el PRD sigue sobre los ideales, del de Ciudad 52. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente por fortalecer el partido, nosotros estamos trabajando para que el PRD se reunifique. Nosotros... Aunque admite que la división de la cual surgió el PRM debilitó su partido considera como en ocasiones anteriores este se fortalecerá acuérdate que la fortaleza de una familia no está en lo que se va sino en lo que se queda y siguen pensando en que la familia siempre siempre que tiene unificarse nosotros hasta en los hijos Ahí, y hasta en los padres al padre que se han ido a la casa y se queda la madre con los hijos o muchas veces la madre se va y se queda los, la, los, el padre con los hijos, o sea, lo importante es uno quedarse con el, el PRD, es un patrimonio nacional. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.